Hoy nos encontramos visitando el Centro Olímpico de Puerto Plata donde el gobierno del presidente Luis Abinader se ha volcado con el Ministerio de Salud Pública Inespre, los comedores económicos y otras instituciones del Estado donde están ofreciendo más de 37 servicios de salud. Aquí ayer se vieron más de 600 pacientes. La ruta de la salud comenzó ayer, nosotros tenemos más de 35 eh, servicios aquí para la comunidad. Tenemos medicina general, pediatría, ginecología, eh, cardiología, medicina interna, urología y algunas especialidades más. Estamos haciendo sonografía, estamos haciendo ecocardiografía, estamos haciendo electros, estamos dando un servicio a la comunidad completo. Aquí, eso es la ruta de la salud de nosotros, del Ministerio de Salud Pública, para el pueblo. Aquí se están dando los se están dando los servicios, como tú bien sabes, de servicios del de comedor económico. Tenemos el, el servicio de, de Inespre, tenemos Senasa. Aquí puede la gente sacar su seguro de una vez. Y hay, y hay muchísimas más servicios que se están dando. Ayer se hizo aquí un, un, un gran evento con nuestro Ministro de Salud Pública y presidente del gabinete de salud el doctor Daniel Rivera donde se entregó canastilla a las mujeres embarazadas donde se entregó mosquiteros donde se le entregaron el electrodomésticos a los viejevos y es una cosa increíble que ayer había una persona de más de 120 años aquí presente y eso es por primera vez nosotros teníamos la estadística a 109 años y aquí en Puerto Plata la rompieron con 120 y pico de años y eso sí, ha, ha sido un boom para nosotros encontrar una persona así porque nosotros estamos, le, le damos el servicio a todo el mundo como tú bien lo sabes y le pedimos a la población que asista todavía que nosotros estaremos aquí dándole el servicio completamente gratuito en nombre de nuestro presidente Luis Abinader y nuestra vicepresidenta Raquel Peña ¿Este tipo de servicio se ha llevado en un momento a otras regiones del país? Mira, esta es la, la 16 Ruta de la Salud hemos estado en 16 provincias como siempre hemos dado el mismo servicio a todas las comunidades donde estamos la demanda de la persona ha sido muy buena, estamos recibiendo el apoyo de todos los puertoplateños en esta gran jornada de la salud en la cual estamos tomando eh, todos los análisis, tenemos servicio de odontología, tenemos sonografía, toma de presión charla de concientización a toda la población eh, y es algo muy interesante para toda la población. Tener la oportunidad de este servicio donde el Ministerio de Salud Pública con el apoyo del Servicio Nacional de Salud está eh, cubriendo una necesidad elemental que es la necesidad de la salud de las personas. Poniendo en ejemplo la estadística de, de, de Puerto Plata en obesidad es más de un 70% o sea que tenemos que comer sano y eso es lo que nosotros le llevamos ese ingrediente para que la gente aprenda a comer desde el centro olímpico de Puerto Plata este ha sido un reportaje de Félix Corona